En España, más de 60.000 personas no reciben atención sanitaria en condiciones de equidad. En esta población existe una sobre de determinadas enfermedades graves. En torno a un 40% de estas 60.000 personas padece de algún trastorno mental y hasta un 8% una enfermedad mental grave. Al mismo tiempo, más del 20% padece de hepatitis y hasta un 6% del VIH. Sin embargo, tienen más dificultad para acceder a médicos especialistas para acceder a tratamientos farmacológicos de última generación o para recursos de rehabilitación. Los profesionales sanitarios de atención primaria que les atienden están fuera del Sistema Nacional de Salud, dependen exclusivamente del Ministerio del Interior. Por lo tanto, no tienen acceso a recursos o a la formación que el resto del personal médico. Hablamos de la población reclusa de nuestro país, un colectivo que se caracteriza por el alto porcentaje de enfermedades y patologías que padece, a veces, hasta 10 veces más. Cuando estas personas entran o salen de prisión es como si cambiaran de país, al no ser un sistema único pues no se comparten ni las historias clínicas, ni los tratamientos, ni las enfermedades que tienen. Trabajamos para defender los derechos humanos de todas las personas, en este caso hablamos del cumplimiento de la legalidad, que se integre la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud, tal y como estableció la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud en el año 2003. No supondría mayor coste económico, sino que ayudaría a administrar mejor los recursos públicos. Y esto mejoraría mucho las deficiencias y los problemas que hay que afectan a la salud de todas estas personas. Personas, además, que venga agravadas sus enfermedades solamente porque están ingresadas en una cárcel. Y aunque esto sabemos que no forma parte de las grandes preocupaciones sociales de nuestro país, creemos que es justo y necesario defenderlo, porque defender el derecho a la salud y a la vida hay que hacerlo y hay que defenderlo para todas las personas.